Vamos a un minuto, listo, estamos en vivo. Eh, a partir de este momento estamos en vivo por YouTube y vamos a estar en vivo también por eh, Radio Digital Colombia. Nuestra transmisión va a ser un, eh, replicada eh, en Colombia. Eh, le doy la bienvenida a Fernando que nos va a estar acompañando y él es quien se va a encargar de hacer esta retransmisión hacia Colombia a través de Radio Digital, eh, una, una, digamos, una, una, una impulsadita que nos da allí Ramiro París, que en este momento no está presente, pero está Fernando representándolo. Entonces, bienvenidos Gustavo, Juliana, María Gracia. Voy, este, como mencioné antes de, de iniciar la transmisión en vivo, esto, esta conexión que estamos realizando en este momento se trata de un conversatorio, es más un conversatorio, la idea es hablar sobre la redacción web, cómo podemos mejorarla, eh, qué, qué herramientas nos pueden ser útiles eh, desde un punto de vista quizás básico, pero que nos, nos ayuden a potenciar nuestros contenidos, discernir quizás entre alguno, o algunos tipos de contenidos, eh, analizar algunas normas que yo llamo de usabilidad en la web, que la usabilidad no es solamente para el diseño web sino también para el contenido mientras un contenido esté más optimizado mucho mejor porque atraerá más público atraerá más lectores y mientras más lectores traemos a nuestro sitio pues incrementamos el tráfico y eso también aporta al seo entonces cuando escribimos para la web no solamente se trata de dejar de ayuda un contenido de rellenar eh, un sitio web, de un blog o un artículo con X cantidad de palabras que sencillamente no aporten. Cada contenido que hagamos debe aportar desde el inicio y ya vamos a conversar qué cosas podemos hacer para mejorar esos contenidos. Empieza el efecto que tiene acá eh, Google para compartir pantalla este túnel. Debe pasar rápidamente mientras me voy a, a Google Drive que es donde tengo los contenidos con los que vamos a hablar de los que vamos a hablar o de los que voy a hablarles primero que nada les comento que esto esta conexión aparte de compartir con ustedes tiene también por finalidad o se basa en un curso que vengo construyendo de redacción web a medida que este curso que va pasando el tiempo pues voy actualizándolo eh, agregando contenidos eh, y en base a mucho de esas interacciones que tengo con los, mis estudiantes en este caso redacción web eh, que doy clases en instituto internet y eh, las personas que están inscritas acá en este curso que es gratuito y que está abierto a todo público entonces parte del contenido que voy a mostrar hoy es de este curso, el cual vengo preparando hace algún tiempo. Eh, el curso eh, mmm, tiene varias secciones sencillitas, está compuesto en cinco partes. Hasta el momento llevo completadas tres. La última parte es una práctica eh, y comienza con las buenas prácticas. Las buenas prácticas al redactar, al generar conversación, que al final es el objetivo con el que redactamos, con el que publicamos contenido. Nosotros buscamos redactar para generar interacciones, para generar una conversación, para generar un engagement, un nivel de engagement positivo, alto, con las personas que nos leen, con las personas que esperamos eh, sean nuestro público objetivo o nuestros clientes, uh -huh. dependiendo del tipo de contenido que estemos compartiendo. Porque redactar no significa solamente eh, prepararnos para escribir un blog, también vaya al título de un artículo, de una noticia, eh, el título o la, el texto que lleve una imagen, hasta allá llega eh, estas normas que, de las que les voy a conversar. Entonces les decía que acá en pantalla, mientras voy hablando, voy mostrando parte de ese contenido. Les decía que el curso está orientado a mostrar las buenas prácticas, las normas de etiqueta, Qué recursos podemos utilizar para redactar en la web. Hablamos de pirámide invertida, patrones de lectura. Ya les voy a conversar sobre de qué es eso y las normas de usabilidad. Si voy un poco rápido, ustedes me van diciendo: Mira, va rápido. O si quieren participar, pues como les dije, vamos a basarnos en esta noche como un conversatorio. Lo primero que quiero mostrar es el manual de Clutren. El manifiesto, perdón, el manifiesto de Clutren. ¿Por qué comienzo con el manifiesto de Clutren? Son, consta de 95 tesis eh, que fueron escritas a partir del año 1999 por Frederick Levine, Christopher Locke, Doc Sears y David Weisberger. ¡Oh, Dios! Ajá. Entonces, el, este manifiesto eh, empezó, eh, se publicó para la publicidad tradicional. Con el tiempo, se dieron cuenta que el manifiesto aportaba también a la publicidad digital servía, no había vencido, no había caducado y podía ser implementado dentro del mundo digital a través del marketing y de social media. Yo tomé unas tesis de este manifiesto que les relaciono con la redacción web y la primera tesis de la que quiero hablar es la tesis número 4. La tesis número 4 de ese manifiesto dice, ya sea transmitiendo información, opiniones, perspectivas, argumentos en contra o notas humorosas, la voz humana es abierta, natural y sincera. Entonces, guiándonos hacia ese objetivo con el cual nosotros escribimos la forma en que lo hacemos, los modos que utilizamos, la personalidad que podemos imprimir en, nuestra, en nuestros textos, en nuestros escritos, en las ideas que compartimos, la, el punto es que debemos ser transparentes, sea cual sea el, el tipo de contenido que nosotros creemos, debemos ser transparentes, debemos ser sinceros, debemos tratar de transmitir eh, lo que sentimos, la emoción del momento. Si usted está creando contenido eh, para, eh, de humor, pues eh, hay que transmitir ese humor, no escribir eh, eh, humor, para utilizando unas palabras que de repente pudiesen este, usarse mejor, para un, un sitio, eh, digamos, científico o que se, un blog eh, espiritual o algo así. O sea, hay que transmitir, hay que buscar las palabras adecuadas, pero que no parezca que estamos armando un rompecabezas totalmente programado, sino que dejamos fluir nuestras ideas, dejamos fluir nuestras emociones, dejamos fluir lo que estamos pensando. Y así lo vamos a transmitir. Que se sienta como que si estamos conversando con las personas de tú a tú. Obviamente esto lleva también este otro ingrediente que tiene que ver con la personalidad que desarrolla esa marca y por lo tanto debe imprimirse en el sitio web o blog. ¿Qué quiero decir con esto? Que si definimos que para esta marca vamos a hablar en primera persona de forma constante, siempre debemos hablar en primera persona. Si lo hacemos en tercera persona, entonces siempre vamos a manejarlo en tercera persona. Nuestros contenidos eh, nos vamos a dirigir a, a, a nuestro público en tercera persona es importante este, conocer eh, bien los temas de los cuales estamos hablando o de los cuales vamos a redactar no decir, por ejemplo, voy a ver más un, un calendario de contenidos y voy a empezar a investigar y luego allí, plan, este, tengo un artículo no, así no funciona porque las personas se dan cuenta cuando nosotros no dominamos un tema y comenzamos a escribir sobre ello siempre va a quedar un vacío, hay distintos niveles de conocimiento y si nosotros eh, no hemos definido nuestro target y simplemente publicamos y cualquier persona que nos lee puede tener un nivel de conocimiento superior, lo va a anotar, tan sencillo como eso lo va a anotar y eso va a afectar la reputación y la reputación es muy importante, eh, sobre esto me gustaría ahondar más, estoy segura de que próximamente voy a hacer otro jangado porque les quiero mostrar algo bien interesante que vengo investigando eh, que tiene que ver con la reputación online y con el posicionamiento de los negocios a nivel local. Pero bueno, seguimos acá con las tesis en, del manifiesto de Clutren que mmm, están vinculadas a la redacción web. La tesis número 74 dice, somos inmunes a la publicidad, olvídalo. El punto es que nos estamos yendo a los sitios web y a las redes sociales a escribir como si estuviéramos redactando siempre para un comercial para una publicidad empresa para un comercial de televisión y no es así las personas buscan en internet espacios donde puedan desahogarse recrearse opinar quizás tener un poco de ocio divertirse y si es para informarse no lo quieren hacer con tanto tecnicismo o con en, buscando sitios que tengan un lenguaje muy rígido, muy frío, sino que cuando tú le hablas a las personas de forma natural, de forma sencilla, en su mismo lenguaje, cuando explica las cosas con la mayor sencillez posible, sin redundancia, las personas se van a enganchar más. Es tratar de que capten el contenido, el mensaje que queremos dar en el menor tiempo posible. Si se quieren quedar, pues, se van a quedar porque... Les encantó lo que le, el mensaje, la forma de redacción, el tipo de contenido, la temática que estamos manejando. Y si no se quedan, necesitamos que se lleven el mensaje, que nos quedemos en la mente, en el recuerdo, en la memoria de las personas, por un tiempo o para siempre. Hay mm, opciones que podemos tener presentes eh, para elegir los tipos de contenido. Aquí en pantalla les eh, tengo, vamos a ampliar esto un poquito más. Eh, Menciona la regla 80-20. Es una opción, podemos eh, cambiarlo y 80-60-20, 80, perdón, 80-70-20-10. Eh, eh, ¿Qué quiere decir que creamos un contenido un 80% o 70% contenido de valor, 20% puede ser un contenido publicitario y un 10% un, con un contenido de ocio recreativo que distraiga, una frase o algo así. Pero dentro de, de ese 70 u 80% de, de contenido que podemos generar como contenido de valor, hay que redactarlo bien y seguir unas normas que nos van a ayudar muchísimo. Porque más que normas, son recomendaciones, son tics que nos van a, a permitir eh, acercarnos más a las personas. Y para ello necesitamos también conocer unas reglas de netiqueta o eh, etiqueta, etiqueta en red, acá estas normas las publicó por primera vez eh, Virginia Shea, Virginia Shea se dedicó a estudiar cómo es el comportamiento de las personas en internet, cómo actúan, eh, cómo interactúan, qué cosas hacen que puedan afectar o beneficiar a su comunidad, a las personas que están a su alrededor con las que interactúan. Eso es importante eh, para lograr ese nivel de engagement que esperamos lograr con nuestros contenidos. Pero no solamente el contenido que publicamos en el sitio web, también está el contenido que distribuimos hacia las redes sociales. Hay estadísticas actuales eh, que nos dicen que las personas a nivel mundial están utilizando más eh, los dispositivos móviles en un 44% comparado con el año 2017, que estaba alrededor de un 30-32% a nivel mundial. Dentro de Venezuela, el porcentaje se acerca muchísimo. Aun cuando puede haber eh, situaciones que limiten el, el acceso a, a comprar un equipo de gama alta, pero las personas están buscando la forma de acceder a, la, a los sitios web, y a las redes sociales a través de los dispositivos móviles. Aparte de ello, buscan primero en un dispositivo móvil que en un computador, y eso nosotros tenemos que tomarlo en cuenta. ¿Por qué? Porque nuestro contenido tiene que estar optimizado primero para el dispositivo móvil, después para el computador. Los buscadores, cuando eh, indexan, rastrean e indexan nuestros contenidos, se van a fijar en ello, en que nuestro contenido esté optimizado para el dispositivo móvil nuestro sitio web, nuestro blog. Y eh, no solo eso, sino que cargue rapidísimo. Ahora, la, el término netiqueta no aparece en el diccionario de la Real Academia Española, como lo menciono acá. Vamos a, a ampliar la presentación. El término netiqueta no aparece. El término netiquet o, net, o netiqueta. ¿verdad? Que sería como se pronuncia en francés, que la palabra está escrita en francés neticou. Eh, en francés neticup, en español lo es, le llamamos netiqueta. No está registrada en ningún diccionario. Um, las que sí aparecen son las que tengo en pantalla, etiqueta y etiquetar. Y están registradas a través del diccionario de la Real Academia Española. ¿Qué significa esto? Que la palabra netiqueta etiqueta es una eh, composición que se ha hecho, eh, eh, genera de ese vocablo más coloquial, de esa forma eh, que siempre buscamos de ponerle un nombre a las cosas, de contraer las palabras. ¿Cuál es la forma, la forma correcta de denominar a estas etiquetas que nos hemos acostumbrado a llamarlas así? Es en etiqueta en recta. O u, u otra expresión similar. Estas son recomendaciones de la Real Academia Española y de la Fundación para el Desarrollo de, para el Español Emergente. ¿Sí? Recomiendan utilizar el, la palabra etiqueta en red. Esta foto que vemos acá a la izquierda es de Virginia Chea. A ella se atribuye el, la conformación de estas normas que ahora vamos a llamar de adelante etiqueta en red y consta de 10 de hecho se le llama también decálogo el decálogo de virginia sea lo pueden buscar en internet de cualquiera de las dos formas o como reglas en etiqueta o regla de etiqueta en red o decálogo de virginia sea sobre etiqueta en la red ella era una estudiante que la apodaban como la gurú de, la, de las maneras de la red pues ese estudio que hizo eh, Actualmente no está activa, según las investigaciones que he realizado, pues eh, la última vez que estuvo activa estuvo en el grupo CENEC en América Online y a través de la dirección de albion.com, que es donde ella tiene publicado el decálogo de virgencia con una explicación bastante amplia sobre cada uno. Ahora fíjense, vamos a ver cuáles son esas 10 actitudes esenciales que tenemos que tener en internet. Y luego las vamos a relacionar con lo que es la redacción web. Primero, la regla número uno, recuerde lo humano. ¿eh? Sencillamente no debemos olvidar que hablamos con personas, que quienes nos van a leer son personas que tienen inquietudes, que tienen intereses, que tienen necesidades, que pueden ser similares a la, al mensaje que doy como marca o distintos y que hay sensibilidades que se pueden herir. Hay dos elementos o factores que debemos tener eh, presentes. La primera es que esa conversación se da entre personas. El computador es solo el medio, o sea, nosotros no podemos decir estamos creando contenido eh, para el dispositivo móvil, o estamos creando contenido para el computador, o estamos creando contenido para la tablet. No, nosotros estamos creando contenido para las personas, para seres humanos que nos leen. Por lo tanto, debemos mantener eh, cierta cierto nivel de respeto, cierto nivel eh, de delicadeza cuando vamos a escribir. Hay cuentas de repente que podemos ver eh, que manejan este, palabras, eh, vamos a decir sueces o, o palabras, eh, digamos no que no son que no las vemos dentro de la norma como, como cultura, como sociedad que no las vemos como éticas, como, como con acciones éticas. Y tienden a, tienden a ir sus actividades, incluso no solamente las palabras, la forma como la persona escribe en internet tiende a ir sus actividades o tiende a distanciar su marca, su persona de su público. ¿Qué sucede? No podemos dejar eso de lado. No podemos decir, eh, no, porque esto me va a servir para filtrar de repente a quién me voy a dirigir. No. Si tú no tienes un plan desde el inicio, no puedes decir que estás filtrando, por el contrario, estás siendo irrespetuoso. Sobre todo en las redes sociales, cuando tenemos que tener presente que no son nuestras redes, que las hizo al, eh, alguien más, en el caso de Facebook, es de Mar, y así cada red social tiene un, o una empresa o una persona que está detrás de ella. Nosotros somos los inquilinos de esas redes. Por lo tanto, debemos respetar las normas y... Precisamente me, hablando de Facebook, Facebook tiene por norma el respeto. Facebook está hecha para compartir con amigos, con familiares, para crear comunidad, para comunicarte, para exponer lo que sientes. En Facebook la gente se expresa, pero debe también cuidar quién es el que conforma su comunidad. No eh, se trata de, de cercenar el derecho a expresarnos sino saber cómo decir las cosas. Sobre todo porque cada cosa que decimos comunica, que comunica no solamente el mensaje que queremos transmitir, sino habla de nosotros, así como la mala ortografía, la mala redacción o el esta, andar este, desalineado en la calle, por decirlo así, todo eso comunica. De igual forma, cada palabra que usted publica genera una reacción, genera un sentimiento en las personas. Google y en general todas las plataformas llevan un registro de esas acciones. Ese patrón de conducta, sea bueno, sea malo, negativo, positivo o neutro, forma parte de tu identidad digital. Y si lo registra como una huella en tu identidad digital, por ende, va a afectar tu reputación online. Hay algo que tiene Google que lo implementó Facebook posteriormente y es lo que llamamos el mapa de conocimiento. Cada cosa que usted publique, cada palabra, cada clic, cada interacción que realicen dentro de su círculo, fuera de él, en las redes sociales en, o en su, o un sitio web. Todo eso lo registra Google, desde donde te, te conectas la IP, eh, el dispositivo que utilizas, la hora en la que te conectas, qué es lo primero que buscas, qué es lo último, todo. Todo lo agrega Google dentro de su mapa de conocimiento y a través de las tecnologías de, de, de inteligencia artificial, y aprendizaje automático aprende de nosotros y se forma un patrón de conducta, un patrón de cómo somos, quiénes somos y a qué hacemos. Lo mismo hizo Facebook posteriormente. De hecho, quienes ayudaron a construir el Open Graph de Facebook fueron ex empleados de Google. Entonces, podemos decir que manejan eh, una cierta coherencia en la forma como crean esos patrones. La regla número dos dice... Aquí es hacia los mismos estándares de comportamiento en línea que usted sigue en la vida real. Se trata de ética, de comportamiento, de, eh, de esa transparencia nuevamente, de, en lo que decimos. Si en la vida real, por decirlo así, si fuera de, de Internet, usted es cuidadoso de no expresarse mal, si usted es cuidadoso y, y da los buenos días, si usted. Eh, dice permiso, por favor, buenas tardes, cede el paso cuando hay una persona de tercera edad que va delante de usted, ¿por qué no lo podemos hacer en internet? ¿Por qué no podemos demostrar que también manejamos estándares de conducta que se ajustan a nuestra sociedad? ¿Por qué no comportarnos también de una forma que las personas se sientan? Eh, identificados con nosotros, se sientan cómodos cerca de nosotros, que nosotros generemos confianza. Les pongo este ejemplo, cuando vas por la calle y ves a una persona extraña y es una calle sola, y de repente la persona tiene una actitud, o sea, un, un tambaleo así cuando camina, una mirada extraña, de repente agarras miedo, quizás cruzas la calle, te vas a la escena contraria, o te detienes, deja que la persona pase esas conductas se llevan también al internet, se llevan a las redes sociales, si nos eh, tenemos por contacto una persona que desarrolla conductas que no, son, que no nos transmiten confianza, pues sencillamente lo alejamos, dejamos de interactuar, y si dejamos de interactuar, obviamente, los contenidos que esa persona publica no los vamos a ver, si no los vemos, afecta al... Eh, posicionamiento de esa persona o de esa marca dentro de eh, las redes sociales si hablamos del sitio web y no interactuamos con esos contenidos estamos enviando señales negativas o neutras al buscador indicándole que ese contenido no es relevante para nosotros no nos interesó por algo hubo un comportamiento que no eh, se alejó de lo que son nuestros intereses en común o de ese algo que nos pueda permitir identificarnos nos alejó como público nos alejó y eso es lo que debemos evitar. debemos evitar alejar a las personas por el contrario. nuestro contenido debe atraerlo. Finaliza esta parte diciendo si no lo haces en la calle o en un ascensor, no lo hagas en el red es simple si no lo haces en la calle en público y si no lo haces en privado en el ascensor, no lo hagas en la red de nuevo se enfoca hacia la reputación online. Esta parte eh, habla de las políticas de las redes sociales, lo que acabo de mencionar ahorita en el caso de eh, Facebook, que Facebook tiene sus normas, Twitter también las tiene, el no hacer spam, Facebook hasta hace poco tenía una norma eh, de contra el etiquetado masivo, te decía que si te etiquetabas en una imagen más de 40 o 50 personas o, o usuarios contactos, estabas haciendo spam si eh, la forma como compartes contenido también y te mandaba de hecho una notificación diciéndote que la cuenta está, estaría eh, limitada en acciones por 24 a 72 horas hasta que ellos revisaran si realmente estábamos haciendo esta o no. Entonces ese tipo de normas debemos tenerlas presentes. El hacer, el publicar contenido de una forma, eh, vamos a decir, masiva que tienes un artículo y te vas y los publicas en todas las redes sociales al mismo tiempo en todos los grupos al mismo tiempo y tenemos que tener presente que al menos 20 de nuestros contactos pueden estar en todos esos grupos y en todas de todas en todos esos espacios les va a llegar una notificación de que ese contenido se publicó. estamos haciendo spam no solo las va a ver en el computador sino que su teléfono también va a sonar indicando que hay unas actualizaciones nuevas y cuando va a ver es lo mismo que ya está viendo en el computador. Eso debemos evitarlo. Nuestro comportamiento al compartir eh, nuestro comportamiento negativo al compartir contenido en las redes sociales. Pero si se encuentra con un dilema ético en el ciberespacio, consulte el código que sigue en la vida real. Las posibilidades son buenas. Usted encontrará la respuesta. Esta frase la tomé de la web de Albion, en donde hace Vida eh, Virginia Chea y se refiere a esas reacciones cómo reaccionamos al contenido fíjense que cuando a veces vemos comentarios de um, esas imágenes y frases que se comparten muchísimas veces y tienen por ejemplo mala ortografía están totalmente desajustadas de contexto o son imágenes que pueden alterar a las personas y empiezan los comentarios negativos las personas lo comparten, los toman como burla o empiezan los comentarios negativos. Si, no, si en la vida real te alejas de los problemas, ¿por qué te unes en, en internet? ¿Por qué te unes en las redes sociales? porque vas a hacer spam? Entonces, de alguna manera, este decálogo nos va guiando hacia esas buenas formas en que podemos que podemos compartir. Con, con todas las personas que hacen vida en nuestra comunidad. La regla número 3, saber dónde se encuentra el ciberespacio. No todos los espacios funcionan igual, ni en cada uno de ellos son válidas todas las reglas. Entonces, es aconsejable visitar el blog, el foro, los grupos, las redes y revisar todas las normas de uso y comportamiento. No es lo mismo, no, no nos comportamos ni nosotros ni los no que no conforman nuestra comunidad de la misma forma en Instagram en Facebook o en LinkedIn. No hacemos lo mismo. Cada red social tiene un objetivo y cada persona que hace vida en cada una de esas mm, eh, redes sociales también cumple con un objetivo en particular. Respecto a esas mm, empresas, eh, respecto a las empresas, aplica la misma norma incluso extensiva a los empleados. Fíjense. Qué interesante es cuando nosotros incorporamos a las personas que conforman no solamente la empresa, vamos a llevarlo más allá, el grupo familiar. Ambos, ambos espacios. ¿Qué sucede? A nivel de empresa, eh, por lo general, cuando trabajamos como consultores, nos colocan a una persona que es la que va a gestionar las redes o. Contratan al community manager, que es el que va a gestionar las redes, el que va a gestionar la presencia digital de esa empresa. Pero el resto se queda a la deriva, o sea, fuera de, de, de ese círculo que es tan importante. El resto no necesita saber de redacción web, el resto no necesita conocer las normas de etiqueta en la red, el resto no necesita internet para acceder a Facebook porque ralentiza la conexión dentro de la empresa. Esas son algunas de las eh, excusas que dan los gerentes o jefes de departamento o dueños de empresas de negocio respecto a sus empleados. Ellos no lo necesitan y no entienden cómo eh, limitan el alcance de su mensaje haciendo eso. Son erróneas. Hoy día, cuando estamos en pleno siglo XXI, cuando hablamos de la Cuarta Revolución Industrial, la revolución del internet, la revolución del internet de las cosas, donde no solamente las personas se conectan cada día, sino también las cosas, los objetos. Entonces, ¿cómo vamos a limitar el acceso a la participación, a la expresión, al conocimiento? No lo podemos hacer. Que se puede limitar para mejorar el ancho de banda de la empresa, la participación, el que las personas rindan dentro del trabajo, es otra cosa. Que se pueda coordinar horas en que las personas puedan acceder, que utilicen de repente en lugar de su correo electrónico un correo institucional. O sea, hay opciones que nosotros como consultores podemos recomendar a las empresas. Lo contrario puede traducirse en reputación negativa, en contenidos que, la misma, que mismos empleados de la empresa, así sean, no necesariamente tienen que ser los demás abajo, sino los demás arriba, los directivos, los gerentes, que publican en sus redes sociales publican con mala ortografía, mala redacción, ideas eh, totalmente incoherentes y muchas de ellos puede afectar la reputación de la empresa, la reputación de esa marca. Eh, algunos empleados de repente pueden decir, bueno, acá como tengo esto acá al centro de la pantalla, fíjense aquí, estas, op estas opiniones son mías y no representan necesariamente las de la empresa. Es un error. Cuando tú te colocas el tu uniforme, tu carnet cuando tú te enamoras de tu empresa, de tu marca, del sitio en el trabajo, cuando tú te identificas realmente y vas luego a la web o a las redes sociales y eh, realizas publicaciones que no responden o que contrarían en la cultura, la, la filosofía de la marca que estás representando, estás afectando la reputación de ese negocio o de esa empresa. La idea sería, aprendo a redactar, y formo a mi personal quizás no lo utilicen en el momento pero eventualmente se van a notar los beneficios la regla número 4 respetar el tiempo y el ancho de banda de otras personas es la frase más común que hemos escuchado de todos nosotros los venezolanos el tiempo se me pasa volando es una expresión que decimos a diario y que traspasa el mundo digital de hecho comenzó en el mundo offline qué sucede que las publicaciones, por ejemplo, en el sitio web, las publicaciones muy largas, con demasiados elementos multimedia, con demasiados eh, eh, atributos decorativos, por ejemplo, cuando las personas usan esas tipografías cursivas, decorativas, insertan videos, insertan imágenes, lo suben directamente al sitio, todo eso ralentiza la carga del sitio y aparte de eso afecta el ancho de banda de las personas, afecta el tiempo de descarga del sitio web. Por lo tanto, afecta la experiencia del usuario. ¿De quién? De la persona que me lee. Eh, antes de copiar a la gente en sus mensajes, pregúntese si realmente necesitan saberlo. Si la respuesta es no, no pierda su tiempo. Si la respuesta es tal vez, piénselo dos veces antes de, publicar, antes de pulsar la tecla de envío. También es una frase de la web de Albion el punto es no copiar, Si cuando hablamos también de respetar el ancho de banda, el tiempo de las personas, eh, ¿influye en qué? Si yo voy a crear un artículo y yo me voy a hacer una investigación, busco 5, siete sitios web y solamente recorto, copio y pego para armar mi artículo, no estoy haciendo nada, no estoy engañando a nadie o sí, me estoy engañando yo mismo o se está engañando usted mismo no solo porque las personas se van a dar cuenta porque las personas investigan buscan visitan diferentes sitios web y si se, y si hay una copia exacta lo van a notar pues aparte de ello usted no está engañando a nadie más que a usted mismo ¿Por qué? los algoritmos recordemos que las búsquedas las hacemos obviamente en los buscadores o valga la redundancia en los buscadores Google Bing Yahoo que son los más utilizados sobre todo Google y los algoritmos de estos buscadores tienen la capacidad de detectar cuando nos estamos copiando un contenido. Y, por ende, no solamente podemos quedar eh, penalizados o baneados por copiar el contenido, sino que también va, nos van a registrar como spam, nos van a registrar como algo no ético, lo van a registrar como contenido duplicado que afecta la experiencia del usuario para google y sobre todo es muy importante que la experiencia del usuario sea la mejor y si ofrecemos contenido duplicado estamos afectando ese objetivo que espera lograr regla número 5 hasta lucir bien en línea la carta de presentación es la calidad la calidad de la escritura que usted ofrece el mensaje las formas como estructura las palabras las oraciones el la, la, la identidad que estás mostrando, la tipografía que usaste, eh, la forma como estructuras los párrafos, el tamaño de los párrafos, el tamaño del artículo, los colores que estás utilizando, la forma como eh, subtitulas o titulas un segmento. Todo ello influye. Leo un poquitico acá más abajo que dice, ¿pero quién está detrás de su identidad en el mundo real? ¿Usted? puede estrechar la mano, darle una palmada en el hombro, compartir una sonrisa e intercambiar miradas. Sentirá la emoción que le transmite a la otra persona. Pero, ¿y en el mundo online? ¿Cuál es esa palmada? ¿Cuáles es ese, esas gracias? ¿Cuál es, ¿Dónde está esa estrechar las manos? Entonces, en el mundo online, las gracias, el estrechar las manos, el, esa palmada la vamos a encontrar en los comentarios, en los me gusta, en los compartidos. Entonces, la ortografía, la concordancia, la gramática es importante. Sea agradable, educado, positivo y entusiasta. Ese es otro aspecto muy importante. Cuando nosotros estamos redactando, tenemos que buscar siempre motivar a la persona para que nos continúe leyendo, sobre todo cuando los textos son muy largos. Necesitamos mantener la atención de la persona. ¿Cómo podemos mantener la atención de la persona? Agregando, ac haciendo acompañar mi artículo con imágenes. No es la imagen lo más importante dentro de mi artículo. Es mi texto, es mi mensaje. La imagen va a acompañar mi artículo. Puedo agregar un click to tweet, ¿verdad? una frase, una referencia. Puedo insertar un enlace de YouTube. Si la persona no quiere leer o quiere llevárselo en otro formato, incluso puedo agregar un audio, puedo grabar mi artículo, subirlo a, a, a SoundCloud e insertar el audio en el sitio. Puedo mejorar la forma en que las personas van a acceder a mi contenido. La regla número 6 habla de compartir conocimiento con la comunidad. Si yo aprendo, si yo quiero experiencia, si yo quiero conocimiento, ¿para qué me lo quedo? Es necesario, ya no es importante, solamente importante, sino es necesario compartir, promover la ética, promover el conocimiento, promover los valores, hacer eh, que las personas eh, detecten en ti esa, ese atributo en tu personalidad. Cuando tú tienes una convicción eh, firme en lograr algo, debes hacerlo. Y cuando nosotros estamos en Internet y fuera de él y necesitamos... O, no, o como dije, no necesitamos, eh, es necesario que compartamos contenido. Prim, esto nos va a permitir dos cosas. La primera es crear comunidad, o tres, vamos a hablar de tres eh, cosas muy importantes. La primera es que creamos comunidad. La segunda es que usted demuestre conocimiento. Y si se concentra en un tema, si se espe especializa, va a demostrar también autoridad en ese tema. Entonces, se convierte en un referente. Y lo tercero, que no es lo, lo menos importante, es que pertenecemos, estamos incorporados a lo que desde 1960 se denomina la sociedad del conocimiento. Sí. Y aún estamos un poco atrasados, necesitamos compartir más conocimiento, necesitamos enseñar a más personas que las sociedades avancemos, que las sociedades creen, que las sociedades eh, evolucionen. Y todo esto como lo menciono acá en, el, en la diapositiva que está en pantalla, queda reforzado con esta regla número 6 del de decálogo o la propuesta de Virginia Chea. Es necesario compartir conocimientos, no te lo quedes, compártelo. Verás cómo te lo van a agradecer. Y si compartes conocimiento contenidos de calidad, pues mucho mejor. Entonces, si usted o su empresa tiene información que compartir, súmese haga preguntas, responda, comparte lo que sabe. Es decir, no vamos a esperar solamente que las personas interactúen con nosotros, con nuestro contenido, con nuestro sitio web, con nuestras redes sociales. Nosotros también eh, debemos sumarnos, debemos eh, participar en otros espacios. Todo eso, todo eso va a a influir en mi reputación va a influir en mi posicionamiento en el posicionamiento de mi sitio y de mi marca la regla número 7 ayude a mantener los debates en un ambiente sano y educativo hay personas que van a las redes sociales a encenderlas es como que llevan ese único objetivo las enciendes y llega un momento en que la conversación se te puede descontrolar puede terminar en discusiones ya no es una conversación ya pasa o excede los límites de un debate o de un de una de, de su objetivo eh, educativo o de una conversación sana agradable feliz que podemos tener en redes sociales las personas van a ser felices van a distraerse van a informarse por lo tanto no podemos alejarlos de su objetivo si no se nos van es injusto para los miembros de su comunidad ocupar un ancho de banda en esos debates. Si se ha unido, es por algo bueno. Manténgalo así. Regla número 8. Respeta la privacidad de terceras personas. No respetar la privacidad de las personas no solo es un fallo en la ética personal, sino que invita a otras personas a hurgar en tu propia vida, a hurgar en tu... Eh, en tu en, en ese alto nivel de privacidad que no queremos que las personas lleguen es decir no no vamos a hurgar en la vida de las personas pero tampoco vamos a compartir contenido eh, que pueda afectar este esa, ese, esos límites que debemos establecer lo que no quieras que, de lo que no quieras que las personas hablen en las redes sociales sencillamente no lo publiques no lo compartas lo privado manténlo en privado y resumen a diferencia de otros sedes vivos o inanimados, los hombres podemos inventar y elegir en parte nuestra forma de vida. Podemos optar por lo que nos parece bueno, es decir, conveniente para nosotros frente a lo que nos parece malo e inconveniente, de modo que parece prudente fijarnos bien en lo que hacemos y procurar adquirir un cierto saber vivir que nos permita acertar. A ese saber vivir o arte de vivir, si lo prefieres, es lo que llaman ética este extracto lo tomé del libro ética para el amador un libro maravilloso que les recomiendo es un libro que fue escrito para el hijo del autor cómo él a través de esas enseñanzas y de todas esas, todas esas recomendaciones eh, enseña a su hijo lo que es la ética en la vida entonces vivimos y buscamos eh, eh, tener, eh, crear acciones, realizar acciones que nos lleven a vivir mejor, a disfrutar ese momento que estamos viviendo y lo que son posteriores, lo que se derivan de ello. Y para ello también tenemos que tener presente que lo que hacemos no solamente afecta a mi vida, sino la de las personas que tenemos a nuestro alrededor. Y a ese arte de vivir es lo que se llama ética. Regla número 9, no abuse de su poder dice sabater dijo sabater en el año 2000 todos necesitamos hablar para estar en este mundo podemos saber mucho de un tema pero no podemos saber mucho de todo entonces también habla de ese límite que debemos establecer cuando estamos en internet de no limitarnos nuevamente recalco no limitarnos de no participar o cercenar el, el derecho a opinar sino que cuando nos expresemos lo hagamos siempre en un tono positivo y no contribuyamos a este, malas prácticas, ni, a, ni exponernos, ni exponer a nuestra comunidad a esas faltas o esos, esas fallas, por decirlo así, que hay ahorita en internet, eh, fallas sociales específicamente, porque son personas quienes realizan estos actos que tienen que ver con el sexting, que es el acoso sexual, el ciberbullying el phishing que es el robo de datos o el spam y llegamos a la regla número 10 que tiene que ver con excusar los errores de otros perdonar los errores de otros si decides señalar un error hágalo pero pues hágalo cortesmente y de preferencia en privado no en un comentario no en público porque no queremos que nos hagan lo que nosotros hacemos si no nos gusta que nos corrijan pues aprendamos a corregir no quizás no queremos dejar a la persona inserto en su error pero sí podemos irnos en privado y hacer la observación y no de forma rústica sino por el contrario lo podemos hacer hasta con simpatía tener una buena redacción y ortografía no le da licencia para corregir a los demás una frase que fue publicada en la web de Albión en el año 2004 tener una buena redacción y ortografía no le da licencia para corregir a los demás. Ejemplos. Ofender, por ejemplo, a través del correo electrónico personal o corporativo, en comentarios de blog y sitio web, o publicaciones en los medios sociales. Segundo, difundir información personal o confidencial de contactos o empresas que dañen innecesariamente su reputación online. Por ejemplo, cuando hacemos envíos de correo, no sé si, los, por ejemplo, los que han participado en mis cursos, cuando envío el material de apoyo, siempre les coloco, disculpen que haga un correo eh, masivo en ese momento, pero aclaro el por qué. Y como se trata de un grupo, ¿eh? de una corte, entonces les indico que la idea es que mantengan la comunicación y que unos puedan guardar los contactos de los otros, porque la idea es crear comunidad. Cuando trabajamos en este medio digital digital, es muy importante construir comunidad. Salvo esto, el resto hay que enviar o con usar o con copia oculta o con copia o utilizar una herramienta de email marketing como MailChimp, Relay o cualquier otra que haya en el mercado. En nuestro hogar también fallamos, perdón, se me movió la presentación. En nuestro hogar también fallamos sustituyendo el tiempo de compartida en familia para estar atados al celular. Organice su tiempo para estudios, trabajo, ocio, mirar las noticias. Luego, desconectese y sáquele una gran sonrisa a sus sedes queridos. Es otra forma este, en la que podemos mejorar esa recomendación ética que nos da Fernando Sabater en su libro Ética para Amador. Reflexión, no el hombre, sino los hombres habitan este planeta. La pluralidad es la, es la ley de la Tierra, esta frase es de Hannah Arendt, eh, escrita en, la, en el libro que se llama La Vida del Espíritu. Entonces, de nuevo, esta parte la quiero cerrar con el comentario de que escribimos para personas y que debemos tener en cuenta la pluralidad, es decir, la diversidad de personas que conforman eh, nuestro, nuestro espacio, nuestra comunidad. Miren, voy a dejar de compartir pantalla un momentito para conversar. Eh, ok, vamos a pasar a la... Vamos a conversar sobre eh, las normas de usabilidad. Me voy a la otra presentación. Me voy a la otra presentación. Y vamos a hablar de las normas de usabilidad. ¿Cuáles son estas normas de usabilidad? Había mencionado que nos ayudan, vamos a compartirla, aquí la tengo. Nos ayudan a optimizar nuestro sitio web, no, perdón, si sí, nuestro sitio web, nuestros contenidos dentro del sitio web. Eh, este contenido, como mencioné al inicio de, este, de esta conexión, eh, está preparado para compartir en comunidad, para compartir y proporcionar un material de apoyo de calidad para las personas que se unen al programa Código Social Media y en la clase de redacción web es un módulo del programa. Las normas de usabilidad en redacción para la web y las redes sociales consisten en un compendio de buenas prácticas de escritura en nuestro idioma es decir si usted la eh, escribe en el idioma español hay que adaptarse a eh, reglas gramaticales del idioma si es en inglés igual hay que adaptarse a las reglas gramaticales y estructurales del de idioma para ofrecer un mensaje claro directo y útil a quien nos lee incluye la correcta escritura y organización de una variación el uso de los signos de puntuación la escritura correcta de abreviaturas y números acentuación el buen uso de los adjetivos y adverbios, los anglicismos, el localismo y algunos procesos no asimilativos del lenguaje. Las reglas del juego del mercado cambian rápidamente y lo digital lo está cambiando todo. Ya no se trata solo de la tecnología, sino también y sobre todo de los cambios en la actitud y el comportamiento de los consumidores que el uso de esas nuevas tecnologías está provocando. El universo digital se extiende en la sociedad y genera nuevos estilos de vida y nuevos hábitos de consumo es decir la forma como las personas se comportan actualmente está modificando el cómo vamos a crear los contenidos pero no solamente el comportamiento sino también la tecnología el uso por ejemplo del dispositivo móvil que está creciendo el uso del internet de forma masiva y entramos a esas normas que vamos a ver rápidamente y la primera tiene que ver con los títulos, los títulos en un artículo, los títulos que van acompañando imágenes, los títulos que podemos poner en publicaciones y redes sociales. La recomendación es que sean frases cortas, que sean breves, como en el caso de la imagen que tengo en pantalla que dice, tómate un respiro. Esta es una publicación de un operador turístico en Irlanda y que invita a eh, disfrutar entre paisajes naturales en una de las mejores ciudades del mundo y que capte rápidamente la atención no solamente por la frase sino por eh, la imagen que le acompaña, que sustenta lo que dice. Sobre los títulos, alinea los títulos más a la izquierda o al centro, nunca a la derecha, debe responder a una búsqueda eh, largo, la longitud debe estar entre 6, 65 y 70 caracteres máximo para eh, mejorar la visibilidad, sobre todo desde los dispositivos móviles, evitar el uso de más video, más fotos, o no aporta en realidad, incluir la palabra clave lo más a la izquierda posible, ¿eh? esa palabra que está relacionada a la temática del artículo que estoy redactando o de la publicación que estoy haciendo, tengo que ubicarla lo más a la izquierda posible y entre las primeras líneas. Debe, estar, eh, debe tener relación con el contenido y... Otra recomendación es humanizar las cifras. Cuenta una historia. No dejes números así por dejarlo. Debe significar algo para la persona que los lee. Ejemplos de títulos para artículos que funcionan. Les leo acá del lado derecho una pequeña lista. El primer ejemplo. 33 cosas que no haría en casa de noche. Un título que atrae, que despierta curiosidad. Guía definitiva para emprender a Venezuela. Suena a, un, a algo útil. Dos errores que cometí siendo community manager basado en la experiencia. Las 11 mejores herramientas de SEO basado en contenido útil. ¿Cómo usar el newsjacking para crear redes sociales? Y ejemplos. Contenido útil. ¿Por qué nadie visita mi blog? Genera también curiosidad, intriga, ¿qué pasó? ¿Por qué no lo visitan? Vamos a ver qué es lo que me está ofreciendo. ¿Cómo crear un calendario de contenido? Contenido útil. super guía para crear anuncios de pago? Contenido útil más eh, 9 de cada 10 personas leyó mis artículos en Navidad. Contenido referencial, estadísticas. Elementor. Una solución para modificar tu tema de WordPress. Contenido útil. Cómo viajar por el mundo sin gastar un dólar. Contenido de atracción. Añadir subtítulos en los anuncios de video de Facebook. Incrementa el, doce, el tiempo en el, del sitio. En el sitio, una media de 12%. Es decir, títulos y subtítulos. Y fíjense que ya me estoy yendo a otro tipo de contenido, a los videos dentro de Facebook, que ya no hablo del artículo tradicional o de una publicación de texto solamente. Sobre el contenido, elija un buen tema, escriba una buena oración principal y empiece a buscar detalles. A partir de allí, escriba un buen párrafo de una oración larga, una oración corta, otra oración larga. Eso ayuda a dinamizar y evitar que la persona se aburra mientras lee desecha los detalles irrelevantes sea concreto en la web funciona mejor la separación entre párrafos con espacios en blancos es decir que, hayan, eh, que, que se vea limpio que se vea lo más, eh, lo más despejado posible para que las personas se centren en el mensaje y no se distraigan con eh, recuadros imágenes u otro contenido visual los párrafos cortos de máximo cinco líneas funcionan mejor frases atractivas e importantes resaltadas, colocadas en negritas. Utilizar la jerarquización H1, H2, H3, H4, H5 va a indicarle a la, al lector cuál es la profundidad que tiene ese artículo, de qué forma se ha ido desarrollando el tema. Incluir llamadas a la acción, por ejemplo, ¿te ha resultado útil este artículo? ¿Te ha resultado útil este contenido? Transmit, eh, transmite una sola idea por párrafo. Vamos a desarrollar un tema. Divido mis ideas, cual es, cual, redacto una idea principal, saco mis ideas secundarias y con mis ideas voy a redactar cada párrafo. Con la idea principal, redacto mi primer párrafo que viene a ser el link o la entradilla y con las ideas secundarias voy a redactar los párrafos siguientes. Luego agrego una conclusión. agregado una tabla de contenido para artículos largos para facilitar al lector la ubicación en donde está y cómo puede navegar a través del artículo. El lenguaje es el vestido de los pensamientos. Esta es una frase de Samuel Johnson, un escritor inglés que vivió en la época del año, de los años 1700, y que refleja claramente cómo nosotros, a través de la palabra de lo que escribimos, de nuestras ideas, trans, eh, reflejamos lo que hay en nuestra cabecita. Lo que transmitimos es lo que está allí. Entonces, escoge las palabras adecuadas, para transmitir esas ideas sobre la URL del artículo o el enlace. Incorpora el término o palabra clave, es decir, de lo que estamos hablando. Debe ser igual o parecido al título. Eliminar las palabras vacías. Los términos como A en la I griega no aportan para nada. Los podemos su eh, suprimir de la URL. Tomamos el título del artículo, suprimimos estas palabras de ese título, y lo convertimos en lo que en la URL. Al compartir una URL, usa acortadores para aprovechar el máximo del espacio y mejorar la estética del enlace. Esto cuando nos vamos a las redes sociales a compartir. Si se está utilizando un acortador, pues a, eh, aprovechamos la cantidad de caracteres que nos ofrece la red social para publicar y al mismo tiempo se vuelve más estético. Elija una tipografía que resulte legible al imprimir su artículo. Recomendaciones. Utilizar tipografías especiales, pero legibles, solo en los títulos, subtítulos y cabeceras. Y el resto del contenido podemos utilizar Arial, Calibri, New Roman o alguna similar, pero que se lea claramente. Las palabras que se estiran intenten transmitir sentimientos. Debemos tener en cuenta esto y, de, y sobre todo, cuando vamos a redactar para quién lo estamos haciendo. No es lo mismo adiós que adiós. Entonces, cuando se tratan de marcas, hay que ver si este tipo de escritura coincide con la identidad de esa marca. Evite los localismos. En su lugar, use palabras o frases fáciles de traducir por lectores del ámbito internacional. Si escribimos trae el gato, ¿cómo sabemos a qué se refiere? Habría que colocar que es el gato la mascota o que es el gato hidráulico. Y sobre todo, ¿qué vas a hacer con el gato? ¿Vas a cambiar un caucho o le vas a dar comida? Es decir, nosotros no debemos dejar que las personas eh, pongan a volar su imaginación y se lleven un mensaje correcto. Pueden poner a volar la imaginación, pero para seguir dentro de ese contexto en el que los insertamos cuando están leyendo nuestros contenidos. Usar correctamente las abreviaturas. Eh, recomendación, revisar las normas APA, que son las normas de estilo, y ya están publicadas en internet actualizadas a año 2018. Aquí un ejemplo, en el tema de las abreviaturas cómo se hace, realiza correctamente una abreviatura, pues se toman las cuatro primeras consonantes seguido de la última vocal. Si quiero escribir la palabra licenciado, la abreviatura de la palabra licenciado, la forma correcta sería LCDO con la primera letra en mayúscula. Normas generales utilizar correctamente los signos de puntuación. En, en nuestro idioma español, los signos de puntuación abren y cierran. Nos hemos acostumbrado a eh, traer eh, términos, formas de estilos de escritura de otros idiomas, como en el caso del inglés, y cerramos los, eh, los signos de puntuación, solamente los ubicamos al cierre. Pero la realidad es que en el idioma español van al inicio y al final. Evita el uso de gerundios. Ejemplos, andando, asumiendo, yendo, cansando, corriendo, oyendo, callando, entreteniendo, leyendo. ¿Qué sucede con el gerundio? Que el gerundio no expresa una acción, el tiempo de esa acción no se expresa. Si decimos cansando, no sabemos si la persona ya se cansó o si se va a cansar. Y si se va a cansar, ¿cómo sabemos que se va a cansar? No estamos viendo el futuro. usar verbos activos o fuertes y en tiempo presente, ejemplo, en verbo activo usar, verbo pasivo hacer uso, verbo activo hice, verbo pasivo he hecho, verbo activo hubo, verbo pasivo ha habido, cuando utilizamos el verbo pasivo la lectura se hace más lenta y aparte de ello eh, ocupamos más caracteres. La, le la letra cursiva es difícil de leer en pantalla, en la pantalla del computador, reemplazarla por comillas simples. Aquí tienen dos ejemplos, es una línea sencilla, pero imagínense que hubiesen cuatro o cinco líneas seguidas y pues podemos notar allí el, el, la dificultad para leerlo. Igual acá con las mayúsculas, las mayúsculas se interpretan como un grito y aparte se interpretan como mala educación, en las redes sociales en internet entonces hay que hacer buen uso de las mayúsculas y minúsculas aparte que todo en mayúsculas dificulta la lectura aquí tenemos el ejemplo hoy oh, se movió ok me devuelvo la casa de juan queda por las colinas se lee mejor con la segunda opción usar dígitos para representar cifras simples en el caso de 17 de enero sería más correcto escribir 17 en números, usar las palabras miles, millones y billones en cifras largas, colocarlo en números también. Fíjense, en 550 la cantidad de caracteres que ocupa y si es en número solo tres caracteres. Se lee más rápido, ocupa menos caracteres, las personas lo leen en menor tiempo. Incluya la fecha y hora en que se producen los hechos. Si yo hago esta publicación en Twitter, por ejemplo. Y digo, ahora al menos en 11 estados de Venezuela sufren apagón este jueves, sin luz. Y ustedes ven esto, es probable que piensen que en este momento se está yendo la luz y por lo tanto no van a continuar eh, escuchando esta transmisión o esta clase, estar este, en este momento acá conectados. Pero si en lugar de esto se agrega, no solamente ahora, sino quizás el día, la hora, y luego se comenta con que ya volvió a la luz o, o es solo en un sector de X ciudad, en, en cuál estado en particular, pues las personas obtienen la información más precisa. Evitar la mayúsculitis, que es el uso ex, excesivo e incorrecto de la letra mayúscula. Ejemplos, ven acá estas tres líneas en las cuales todas las primeras letras de cada palabra están en mayúscula. Esto es lo que se le llama mayúsculitis y es una forma incorrecta describir de no solamente en títulos sino dentro del contenido el uso de emoticones los emoticones denotan emociones pero no debemos abusar de ellos quieres unirte a nuestra comunidad o oh, bienvenidos a nuestra comunidad O sea, dónde los vamos a colocar cuáles vamos a utilizar qué emociones queremos transmitir qué significa la imagen del emoticón eso tenemos que tenerlo presente sobre todo a quién nos dirigimos cuando usamos los emoticones piensa en las redes sociales Personaliza el texto con el que compartes un artículo en las redes sociales. Miren, um, ya saben que eh, administro la comunidad de Alianza Community Manager en Facebook. Por eh, Es como una, es una mala práctica de, de muchos Community Managers que el texto, el link, la metadescripción que utilizan dentro del artículo, la comparten en sus propios perfiles o fanpage. Con el mismo artículo, y cuando la van a compartir en el grupo de alianza, vuelven a colocar el mismo artículo, o, eh, perdón, el mismo texto. Entonces, por de un lado, la persona va a leer tres veces lo mismo, y por otro lado, eh, la, al tener ese, ese texto tres veces publicado, también se alarga el espacio que ocupa en pantalla, tanto en el computador como en el dispositivo móvil, más en el dispositivo móvil. Entonces, no solo se trata de la parte estética, sino también de qué le aportas. Cuando compartas un artículo en las redes sociales, redacta con qué texto lo estás compartiendo, redacta ese texto y explícale a las personas qué le estás aportando, cómo le estás solucionando, qué van a encontrar en ese artículo, por qué es importante para ellos leerlos. Todos los públicos son distintos. Segmenta. ¿Dónde puedo colocar títulos? en artículos de blog o sitio web, título y subtítulo en un video de Facebook, video en YouTube o Vimeo, en una imagen, en una tabla, gráfico o cuadro, en un asunto o mensaje de un correo electrónico, en una página de aterrizaje o landing page, en un anuncio de publicidad, en un audio o podcast y en una publicación en las redes sociales. Entonces, aprender a redactar correctamente los títulos es importante. Hablamos acá del clickbait lo que es el cebo de clic en qué consiste en una publicación sensacionalista que atrae pero que por lo general son noticias falsas o es mmm, simplemente para, eh, una exageración para llamar la atención y para que la persona haga clic no lo hagas no haga no lleves a cabo este tipo de prácticas no insertes este tipo de títulos en tus contenidos sencillamente vas a quedar penalizado no solamente en, en internet, en la web, por los buscadores, sino dentro de las redes sociales. Facebook tiene una actualización para eh, banear este tipo de publicaciones. Este documento es una publicación creada, como les mencioné, para el curso experimental de redacción web, dirigido a empresas y profesionales y pertenece a mi programa de código social media. Finalmente, para cerrar, eh, quiero compartirles, le voy acá estoy, unas herramientas que les va a ser útil para eh, la creación de contenidos eh, de apoyo. Son pocas las que están acá, pero estoy segura que eh, le van a sacar bastante provecho. Las lo primero que debemos tener claro es que la escritura es la pintura de la voz. Cómo dices, cómo hablas, escribes, cómo escribes, hablas, cómo expresas, cómo te expresas, transmites, cómo piensas, escribes, todo es importante. Fíjense, la primera herramienta es SOGLE. SOGLE es un planificador de palabras claves. Aquí tengo cinco características. Primero me permite visualizar búsquedas por palabras o expresiones. Claves. Segundo, me muestra resultados para 17 motores de búsqueda. Yo aquí les menciono solo algunos: Google, Ibi, Yahoo, Wikipedia, YouTube, Amazon y Answer.com. Pero son 17 motores de búsqueda de forma gratuita. Muestra el top de las 10 palabras claves más buscadas en Internet por motor de búsqueda. Y en la pestaña Engines, la Engine, máquina, si lo traducen, pueden adicionar otros motores de búsqueda. Y los resultados que, se, que muestra. Los pueden exportar a un archivo CSV. Este es un capture de Sogla de la herramienta. Acá en el centro, escriben el término o la frase sobre la que quieren investigar y alrededor, para cada motor de búsqueda, va a mostrar un resultado. Nunca uses una palabra larga donde puedes utilizar una palabra corta, una frase de George Orwell. Y tiene que ver con eh, esa misma, ese uso de las palabras claves dentro de nuestros contenidos. La segunda herramienta que les muestro es Ubersuggest, es un planificador de palabras claves, y les comento cinco características rápidamente. Primero, se puede realizar búsquedas en distintos idiomas. Segundo, los resultados incluyen búsquedas web de imágenes, de ventas, eh, videos de YouTube y noticias. Los resultados se muestran en forma alfabética, los genera también nubes de palabras, y se pueden exportar los resultados. Este es un captura de la herramienta. Es una herramienta muy útil eh, y eh, está vinculada también a la mmm, publicidad paga. Cuando trabajamos con publicidad paga, podemos utilizar esta herramienta. Nos sirve para SEO y para publicidad paga. Una de las mayores dif dificultades, una de las dificultades mayores para escribir es la de organizar bien las palabras. Frase de Ernest Hemingway, y que debemos tener presente que hay que trabajar y desarrollar esa habilidad para escribir. Una de las mejores recomendaciones que les puedo dar es leer. Mientras más contenido, mientras más textos y más variedad de texto leemos, más se nos va a facilitar el desarrollar ideas y, por lo tanto, redactar. La tercera herramienta es Keyword Tool, otro planificador de palabras. Muestra resultados para Google y YouTube, Bing, Amazon, eBay y las App Store. Eh, permite conocer las principales palabras claves de la competencia, muestra sugerencias para términos, expresiones de cola larga y preguntas. ¿Cuáles son las expresiones de cola larga? Son aquellos términos que están eh, conformados por distintas palabras, dos o tres, cuatro, dependiendo de cómo las creemos. Permite excluir las palabras negativas y se pueden exportar los resultados a formato CSV o XLS. Esta es una vista de cómo es hay Tool, cómo es la interfaz. Soy un cazador solitario de palabras. Es una frase que me encantó de Gabriel García Márquez y se las comparto. Gabriel García Márquez dice, soy un cazador solitario de palabras, o dijo, soy un cazador solitario de palabras. Con esta llegó a Google AdWords otro planificador de palabras que me permite realizar campañas mediante una frase, un sitio web o categoría, configurar en base a ideas, estadísticas históricas, estimaciones de tráfico y palabras claves negativas. Desde el inicio tiene un asistente que te va a guiar en todo el proceso, tiene un filtro de competencia, baja, alta, mediana, y se pueden descargar los resultados en formato CSV eh, para luego importarlos en Excel y los puedes llevar a Google Drive o un, CSV, un CBS para gestionarlo con Google AdWords y aquí tienes un capture de cómo es eh, la interfaz, la ventana exactamente donde hacemos la investigación de palabras clave y el capture de la ventanita que te pregunta si necesitas el asistente o si quieres continuar. Con esto eh, llegamos al final. Voy a dejar de compartir mi pantalla. Espero que el contenido les haya sido muy, muy útil. Vamos a... Nos regresamos aquí. Eh, no veo preguntas. De todas formas, eh, el video va a estar disponible en YouTube a través de el, un enlace que les voy a, a compartir y pueden verlo igual con su correo electrónico. El video no está público, está... Eh, para las personas que se conectaron esta noche si hay alguna pregunta pueden comentar en el video y posteriormente pues aclaramos damos respuesta o ampliamos debatimos por allí gracias a las personas que se conectaron y si están interesados en acceder a la, al contenido completo de código social media pues me pueden enviar un correo y les doy acceso para que eh, accedan al resto del contenido. Gracias.